Sabéis que hay una frase que se repite, lo de no dejar a nadie atrás, que eh, siendo un objetivo muy ambicioso y teniendo muchas dificultades para implementarlo, de llegar a cada una de las personas que realmente tienen una necesidad, pues eh, no deja de ser un compromiso del gobierno. Eh, igual que eh, lo es para la Unión Europea y para el resto de las instituciones. La aspiración es que seamos capaces de llegar a cada persona, a cada familia que, tenga, eh, que esté sufriendo con motivo de, de esta crisis.